Señores, estamos gozando con Mozart La Para en Darima y aquí estoy con Diana Montes, encargada de aquí de Premios Hit. Primero mil gracias por invitar a, a nosotros a Telenor y a todos estos medios en esta gran actividad. Muchas gracias a ustedes siempre por el apoyo y como tú dices, al Alfonso el Gran Mozart La Para, un representante urbano dominicano muy querido por la Casa Hit. Anunciaste nuevas categorías, entre esa categoría está una muy, muy, muy importante que es la Influencer, ¿qué importancia tienen para ustedes ya que ustedes trabajan para un canal de televisión, un Influencer? Mira, los creadores de contenido hacen que cualquier tema que nosotros lancemos llegue a cualquier parte, ni siquiera Latinoamérica del globo, y ese talento hay que premiarlo, y definitivamente nosotros estamos muy orgullosos de premiar el Influencer del año. Eh, ¿Crees que eso ha ayudado mucho a la televisión a que tenga un poquito más de impulso? ¿Qué, qué tan importante es el Influencer con la televisión? Bueno, el influencer nos conecta definitivamente, el influencer que tiene mensaje positivo nos ayuda a conectar con esa juventud que efectivamente tiene una tendencia a las redes sociales y al medio digital. También música regional, la música regional y, y más que Pipe, Bueno uno de los artistas ahora mismo más famosos entre la juventud en ese tipo de música, que tiene una gran acogida y más como en el público de México y Centroamérica y todo eso. Bueno, el regional es un género rico en letras, en música. Y definitivamente muchos jóvenes haciendo el género y era justo eh, que nosotros como Premios Hit premiáramos a estos jóvenes que se están arriesgando a hacer un género tan rico y tan bien realizado como la música regional. Ya para finalizar, una, una pregunta, ¿por qué razón los Premios Hit se han realizado tanto en República Dominicana? ¿Qué importancia tiene República Dominicana en realizarlo tanto en, en las playas de nuestro país? Bueno, uno porque estas playas nos dan el 50% de este maravilloso programa, pero porque las marcas, inicialmente Capcana, siempre fue nuestro patrocinador y ahorita Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. ¿Es posible que sea en Hard Hot Rock Hotel o en Punta Cana el próximo año? Rock Hotel y Casino 2020. Mil gracias, de verdad, esperamos verte el año que viene y todo que todo salga bien. Muchas gracias, muy amables. Gracias.